Hola, ¿qué tal queridos amigos? Un cordial saludo, iniciando este mes, primer jueves de mes, este mes, noveno mes del año que el Señor nos permite vivir. Mes de septiembre, vamos a tener varias actividades eclesiales muy especiales, tendremos la Semana de la Paz, es el mes bíblico y también el mes de la amistad. Si una buena amistad tienes tú, dice una canción tan linda, que nos recuerda esa, esa amistad sana, esa amistad en la presencia de Dios, las sanas amistades que nos motivan, que nos impulsan, que nos llevan a Dios. Alabado seas mi Dios, mi Señor, por todo lo que pones en nuestras manos. Nos confías este nuevo mes para que a lo largo del tiempo, a lo largo de estos días, demos pasos hacia ti, Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, este jueves vamos a meditar el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 11. En aquel tiempo la gente se agolpaba en torno a Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él de pie junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban en la orilla. Dos pescadores que habían desembarcado estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de remar, dijo a Simón, remamar adentro y echen sus redes para la pesca. Respondió Simón, ay maestro, toda la noche hemos estado bregando y no hemos conseguido nada, pero por tu palabra echaré las redes. Y pues creyeron en él, así lo hicieron. Lograron una redada tan grande de peces que las redes comenzaban a reventarse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la barca de al lado para que vinieran a echarles una mano. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús diciendo, Señor, apártate de mí que soy un pecador. Y es que el estupor se había apoderado de él y de los que estaban con él por la reja de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Entonces sacaron las, las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, estos, para estos hombres, esta experiencia es sorprendente, maravillosa. Jesús llega a predicar, da la enseñanza, pero está enfocado en estos cuatro muchachos, en estos muchachos. Venga, remen mar adentro. Arriesguense a ir más adentro. Ir más adentro es ir a lo desconocido. Ya hemos invertido tiempo, tras noche y nada que cogemos. Y ahora nos dice que, que volvamos a lanzar, que volvamos a empezar. Pero bueno, en tu nombre, Señor, lo haremos. Cuando las redes se echan en el nombre de Dios, la pesca es abundante. La generosidad de Dios se deja ver a manos llenas. Y miren cuántos, cuánto logran ellos pescar. Muchísimo. Ya casi no pueden sacar esas redes. Cuando nos lanzamos en el nombre del Señor, Vamos a ver la abundancia, porque Dios es el dueño de todo. Dios es el dueño de la obra. Y Señor Jesús, en tus manos nos ponemos. Este día quiero encomendar a nuestro seminario, quiero encomendarte a cada uno de los sacerdotes de mi diócesis. Quiero pedirte por mi obispo, por mis hermanos sacerdotes. Quiero pe pedirte, Señor, por mi vocación, por ese sacerdocio que me has confiado. Danos la gracia de perseverar en el camino. Danos la gracia de confiar en ti. Danos la gracia de lanzarnos en tu nombre. Danos la gracia de no dejarnos vencer por el cansancio, por el desaliento. Señor, en tus manos nos ponemos. Amén. Dios me los bendiga, me los guarde y me los proteja. Un abrazo para todos, queridos hermanos.